Esas reformas siempre con esa idea, con la idea de la demografía. La evolución desfavorable de la demografía al aumentar la esperanza de vida hace que se prevea en el futuro que la caja de la seguridad social va a caer en déficit, va a tener que pagar más que lo que entre como ingreso. Con esa idea de fondo, todas las reformas han ido siempre en... Tres direcciones que se reducen en una. Las tres direcciones es reducir la cuantía de la pensión, ¿cómo? Pues reduciendo eh, la manera, o sea, modificando la manera de calcular esa pensión. De manera que si le metemos más años, le metemos las revalorizaciones de otra manera, exigimos más años para cobrar 100% en fin, las diferentes reformas de los parámetros para calcular la cuantía se han ido reformando de manera que la pensión final que se cobra se va reduciendo otra manera de tocar eh, el gasto en pensiones que tiene la caja de la seguridad social es retrasando la edad de jubilación esa ha sido otra de, de las formas de reducir la pensión y finalmente, otra manera es cómo se ajustan las pensiones año a año a la subida de los precios. De manera que si modificamos esa manera de calcular la subida anual, pues también se está reduciendo la pensión. Esas son las, las líneas que han, que han seguido todas las reformas. En particular la reforma de última, esta que estamos sufriendo ahora mismo y que, se está, que está en el trámite parlamentario, lo que se inventa es un concepto que se llama el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad tiene dos patas. Uno que sería el factor de equidad intergeneracional y otro el factor de revalorización anual. El factor de equidad intergeneracional, que le llaman ellos, un nombre bastante paradójico por cierto, lo que hace es que de 5 en 5 años ajusta la manera de calcular la primera pensión que cobra el pensionista. Con la idea siguiente. Mientras más esperanza de vida tenga la población, o sea, mientras más años se calculen que una persona va a vivir desde los 65 años en adelante, menor va a ser la cuantía de la pensión que va a cobrar. De manera que con unas previsiones que la seguridad social irá haciendo de 5 en 5 años, esa cuantía se irá reduciendo. Los expertos que fabricaron este concepto, ya en el propio documento que remitió el gobierno, decían que eh, las previsiones que ellos tenían era que por el factor de equidad intergeneracional en el año 2050, solo por ese factor se habría reducido ya la, la, la pensión a un 80%, se habría reducido en un 20%. La otra pata de la reforma actual es el factor de revalorización anual, que consiste en que la subida de las pensiones que se hace año a año ya no va a depender automáticamente del IPC, de la subida de los precios, sino que va a depender de una fórmula matemática en la que entran muchísimos más conceptos. Por ejemplo, entra el número de pensionistas que cada año hay, entra la cuantía de la pensión media que ese año va a haber, entran los ingresos que tiene el sistema y entran los gastos que tiene el sistema. Y con todos esos conceptos, con media, con una compleja formulación matemática, sacan la subida. De manera que ya la subida no va a ser automática, como era hasta ahora, de tanto ha subido los precios, tanto ha subido la inflación, tanto suben las pensiones, para mantener el poder adquisitivo de los periodistas. No, no, ahora lo que va a ser es... Eh, se hace esa formulita y el resultado que salga, esa será la subida. De manera que como, mueva, como la cota mínima sería un 0,25% que es lo que anuncian que va a subir el, en el año 2014 y la cota máxima sería el IPC más un 0,25%. Este, esta fórmula de calcular las pensiones implica que se van a ir acumulando pérdida de poder adquisitivo año a año una sobre otra, de manera que junto al factor primero que hemos explicado y este, se van ahí acumulando disminuciones de las pensiones progresivamente. El, el hecho de que la pensión, la removilización anual, dependa de los ingresos y de los gastos, lleva también a tener una trampa implícita, y es que si en sucesivas reformas legales, se le hace caso a los gurús de la economía estándar o a la patronal, en el sentido de que están reivindicando siempre reducciones de las cotizaciones sociales, eso implicará que los ingresos de la seguridad social se van a ver reducidos. De manera que entonces al meter estas cifras en esta fórmula que hemos citado antes, el resultado será que incluso aunque la economía vaya un poquito mejor, el resultado final será que no va a subir mucho las pensiones en ese años o sea, se va a ver las reformas que se hagan, las cotizaciones sociales van a influir negativamente en la cuantía que el pensionista va a cobrar lo que no se dice, lo que no se dice en toda esta reforma es que si la caja de la, sobre, de la seguridad social es deficitaria puede ser porque haya muchos gastos o puede ser porque haya pocos ingresos entonces no se incide ...en el hecho de que si queremos que esa caja cuadre... ...podría perfectamente mirar las causas... ...por las que los ingresos no suben... ...una de esas causas fundamentales... ...es que en la medida que las rentas que se destinan a los salarios... ...van reduciendo frente a las rentas que se destinan a retribuir el capital... ...hace que las cotizaciones sean cada vez más bajas... ...en la medida que los salarios tienen menos peso en la renta nacional las cotizaciones sociales se reducen. Ese es un factor importante. Los aumentos de productividad que se producen en la economía, si fueran destinados a subir los salarios, indirectamente van también destinados a subir las cotizaciones sociales y por lo tanto los ingresos de la caja de la seguridad social. Sin embargo, si los salarios se reducen y los aumentos de productividad van exclusivamente a aumentar los beneficios empresariales, no tienen repercusión alguna positiva en la caja de la seguridad social. Ese es otro factor importante. El hecho de que haya un empleo en precario tan grande, tan importante en la economía española, es otro factor que hay que tener en cuenta para explicar que los ingresos de la seguridad social no aumenten en la cuantía que deberían hacerlo. ¿Por qué? Pues porque todo ese empleo precario, precario en todos los sentidos, en los sentidos en cuanto a la duración de los contratos, precario en cuanto a la seguridad del empleo y lógicamente precario en cuanto a los salarios que se cobran, implica pues, eh, contratos a tiempo parcial camuflando en un tiempo total. Eh, implica eh, salarios pagados en negro o sea, toda esa pre, eh, precaria, precarización de, del empleo implica una relación directa de cotizaciones sociales muy bajas por lo tanto ahí tenemos varios factores que influyen en los ingresos de la caja de la seguridad social que no se toca en ninguna reforma no interesa tocar esa vía y interesa exclusivamente reducir la cuantía de las, de las pensiones e ir convirtiendo el sistema de la Seguridad Social en un sistema asistencial. Un sistema asistencial para justificar que la gente que pueda se haga plan de pensiones, que es el verdadero objetivo de eh, toda esta reforma. La reforma esta sucesiva, aunque se ampara en la excusa, como decíamos al principio, de la demografía, en el fondo lo que están atacando es a dos cuestiones fundamentales. Una, el, la inmensa bolsa de ahorro que se acumula en los sistemas de pensiones quieren que esté en el sector privado y en el sector público. Y dos, que se gestione con criterios individualistas y no con criterios colectivos y de solidaridad. Esos son los dos objetivos. Y ahí, enlazando con lo que decíamos que no se dice, se olvida sistemáticamente que los sistemas privados de pensiones, o sea, los fondos y planes de pensiones, son un sistema que por lo pronto, y hay estudios, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Navarra que valoraba la rentabilidad de los sistemas de pensiones españoles desde 1994 a 2009, concluía que esa manera de ahorrar había tenido menos rentabilidad que en los bonos del Estado, o que eh, las inversiones en bolsa. Quiere decir que eh, los pensionistas metieron ahí sus ahorros pensando que su, su dinero le iba a rentar para tener luego un complemento a su pensión y al llegar el 2009 la rentabilidad había sido muy baja. Y... Lógicamente, las entidades financieras que han tenido ese dinero desde el 94 hasta el 2009 han obtenido unos fondos que han tenido que retribuir más baratos que los que hubieran obtenido en el mercado. Esa es la verdadera razón. Y hay otra cuestión fundamental que se olvida también respecto a los sistemas de pensiones, que es la fiabilidad de los mismos. El sistema bancario español ha tenido en los últimos años verdaderos verdadero colapso casos como el de banquía o el de otras muchas cajas, que tenían sus cuentas absolutamente trucadas, que daban una imagen y por dentro tenían una morosidad y una mala gestión impresionante. En ese sistema privado de pensiones, en ese sistema privado de, de banca es en el que algunos que defienden este, esta privatización de las pensiones quieren que los pensionistas metan su dinero. ¿Acaso alguien puede decir que tal banco o cual banco Puede ser de aquí al 2040, 2050 o al 2030, alguien puede garantizar que ese banco no va a tener otra cosa escondida como tenían banquilla, como tenía las cajas del Mediterráneo, como tenía Caja Sur. No, no lo pueden asegurar. Y de hecho la experiencia internacional es que muchas entidades que tenían planes de pensiones privados han tenido verdaderos problemas financieros. La alternativa privada no es ni más fiable ni más rentable que la alternativa colectiva y además prima unos principios que no nos gustan el principio de solidaridad y de apoyo mutuo que tiene un sistema público de pensiones o que debe tener un sistema público de pensiones en el sistema privado de pensiones no existe no existe porque ahí es tanto paga, tanto tiene ahí no hay redistribución de la renta ni, equilibra, ni un equilibrio posterior entre los que más ganan y los que menos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 Una vez que nos respondamos a esas tres preguntas, podemos luego calcular cómo se va a hacer acopio de los fondos para cubrirla. Pero lo primero es cuánto quiere destinar la sociedad a cubrir esas necesidades, cómo se recauda eso y cómo se distribuye. Esas son preguntas políticas, preguntas ideológicas y es la población la que tiene que hacer luego la aritmética de, de esas cuestiones ideológicas.